¿Qué pasa chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de DayanDani y hoy os traigo una nueva sensibilidad, no es nueva, es mejorada, un 2.0 del anterior vídeo porque de verdad, antes os dije en el anterior vídeo que no íbamos a dar tantos balas con las escopetas bueno, ahora lo he mejorado muchísimo más, es la misma sensibilidad que la anterior pero ahora con las escopetas sí que vamos a dar muchísimas más, pero muchísimas, muchísimas más balas en la cabeza no vais a quitar 200 porque yo... Le doy a la cabeza, y ahora mismo el Fortnite está en la mierda con el tema de las escopetas, y le quito solamente 20 o 30 en la cabeza. Pero bueno, como iba diciendo, le vais a dar en la cabeza por lo menos. Y bueno, eh, chavales, antes de empezar, por favor, me gustaría, por favor, me gustaría llegar a los 1200 seguidores en Twitch. Seguidme en Twitch, está abajo en la descripción y en los comentarios también. Por favor, seguirme Si llegamos a los 1200, hacemos un sorteo de 10 cofres y también hacemos todos los fines de semana torneos regalando pavos y skins. Así que por favor, síganme en Twitch, que es gratis. Es irse a Twitch, seguirme, un corazoncito y ya está. Simplemente es gratis y podéis ganar pavos y skins. Y chavales, en YouTube, obviamente, si se suscriben también lo agradecería mucho. Mi contenido es del Fortnite, seguramente casi todos mis vídeos son de Fortnite: de cómo mejorar, de cómo ser más preciso a la hora de rusear, de cómo disparar mejor, de cómo construir mejor y de trucos de traspasar cubos y demás. Bueno, consejos de cómo mejorar en los videojuegos, básicamente. Y bueno chavales, una vez ya dicho esto, también quería deciros que ya no dito con el joystick, ahora dito con el panel táctil Porque mi joystick se ha roto, así que lo tuve que cambiar la configuración a panel, a panel táctil, ¿vale? En edición Bueno chavales, ya pasamos a la sensibilidad, ahora sí que sí Quiero decirles muchísimas gracias que ya somos 3710 suscriptores en YouTube y estamos subiendo como suma O sea, estoy flipando muchísimo bueno chavales, ya vamos a empezar, aquí en pantalla, yo como no tengo un monitor bueno, pues no me salen las cosas aquí como ustedes que A la gente que tenga una televisión grande le sale aquí otra opción, pero a mí no me sale, ¿vale? En eh, modo altónico, gente, mucha gente se pone de, deutaranopía. madre mía, los nombres aquí de verdad que no me gustan la eh, Hablar de ellos mucho, pero bueno, yo me pongo Tritanopia, ¿vale? O Tritanopia, no sé cómo se dice, tr tr Tritanopia, creo que se dice, lo sé la verdad Contraste al list del usuario, nada, aquí esto, nada y Intensidad de modo atónico al 5, esto es muy importante, mucha gente pa pasa de hacerlo Y es muy importante porque cuando viene la tormenta no vamos a poder ver al enemigo Si ponemos esta opción, sí vamos a ver al enemigo de toda la tormenta A no ser que sea al tónico de verdad, pero bueno, ya ahí no sé, no me meto ya eh, Desenfoque de movimiento activado, aquí no sé la verdad eh, si, si, No sé qué decirles la verdad, si tengo desactivado activado, no sé si, para qué sirve mucho la verdad Mostrar FPS, pues bueno, yo lo tengo desactivado porque soy de Playstation. Eh, el juego, chavales, aquí les voy a decir tres opciones muy, muy importantes que deberían tenerlas como yo. El sprint cancela la recarga desactivada, 100% desactivada, gente, porque es más importante tener el arma recargada a que huir corriendo porque le puede venir alguien y no, y no tener el arma recargada y no saber cómo actuar. A lo mejor no tienes materiales y no puedes disparar ni nada, así que por eso digo que es muy importante tenerlo desactivado, ¿vale? Marcar peligro al apuntar también es bastante importante, estamos apuntando a un enemigo y al tener esta opción activada os va a enseñar la mira en color rojo, ¿vale? Y cuando esté en color rojo pues le disparamos y le daremos daño. Pues bueno, esto también es bastante importante tenerlo activado. Eh, lo de consumibles, cogerlos automáticamente, lo tengo activado. Aquí es vuestra opción, yo lo tengo eh, activado para coger las pistolas y eso que están en el suelo más rápido que nadie. Pero bueno, aún así, chavales, como ustedes queráis, aquí es vuestra opción. Eh, la última opción importante de esta página es confirmar edición al soltar, eh, super activado, ¿vale? 100% activado, porque si no lo hacemos, tenemos que construir eh, y, y confirmar la construcción, chavales. La edición, perdón, la edición y no mola. O sea, yo prefiero editar al instante y ya no hace falta confirmar la edición ni nada de esto. Muy bien, chavales. Aquí, tamaño de UD, muy importante tenerlo al 80%, 82%, 84%. Porque si la tenemos al mínimo eh, no vamos a ver nada, sinceramente vamos a ver una mierda. Pero si la tenemos al 100%, chavales, nos, va a nos van a ocupar un gran trozo de pantalla en donde podemos ver al enemigo en donde está situado, ¿vale? Así que yo la recomiendo al 80%. Sensibilidad de ratón y teclado no lo tengo, sinceramente, eh, no. ahora mismo estamos buscando una sensibilidad para mando. Así que si queréis una sensibilidad de ratón y teclado, que también tengo una muy buena, os la enseñaré en un vídeo, así que decídmelo aquí abajo en los comentarios. Cualquier cosita, chavales, y recordar que siempre, siempre, siempre que ustedes comentéis les voy a dar un corazoncito Así que, en serio, agradezco un solo comentario, agradezco muchísimo el apoyo, de verdad, los comentarios es muy importante para mí Porque así puedo interactuar con vosotros, cualquier duda, cualquier vídeo que queráis que suba, cualquier cosa os puedo ayudar Así que de verdad, si comentan muchísimo mejor Ahora sí que sí, chavales, vamos ya a por la sensibilidad más importante, el trozo más importante Correr automático comando, bueno, esto lo tengo activado Construir inmediatamente activadísimo y vibración desactivada. Mucha gente la activa. No, no la activéis, por favor. Vibración os va a hacer que el joystick vuestro se mueva, ¿vale? Y eso es malo porque después al apuntar, eh, al disparar, va a vibrar el mando y la mira se va a ir un poco. Así que yo la tendría desactivado. Chavales, ya empieza lo bueno. Sensibilidad de construcción 2.8 y de edición 2.8 o 3.0. Aquí, como ustedes veáis. La tengo bastante alta. La tengo bastante alta, pero es por una cosa que yo tengo luego, ¿vale? No se preocupen que luego os enseño por qué la tengo tan alta. Chavales, luego sensibilidad de vista, 48%, 46% es un pelín no tan alta. Eh, es normalita, pero bueno, es un poco alta. Pero como sigo diciendo, espérense hasta el final porque es por otra cosa. Potenciadores al 0 y al cero Y aquí potenciador progresivo al 0,05 segundos. La tengo... Así porque no sé por qué, pero me va bastante mejor con esto así, no lo sé por qué. Y chavales, con la mira, 9%, 9% con la mira y esto al 0,04, ¿vale? No la tenía activada, pero sí, la tenía así. 0,04 segundos en la mira también, 9, 9,00, 0,04 segundos. Bastante importante esto. Chavales, o sea, yo uso lineal, pero esto vale como el, tanto lineal o exponencial, sirve para cualquier cosa, pero os recomiendo lineal porque siendo de Playstation va a ir mucho más fluido. Si ponen exponencial eh, vais a tener una desventaja que con los de PC y eso, si juegues competitivo, en serio, no se pongan exponencial porque sería bastante extraño, es como si una de Nintendo Switch se va a un mundial. Eh, es algo así parecido, vale, la exponencia no va tan fluido, así que yo recomiendo sinceramente lineal. y esto al 0,0 segundos, yo tengo un amigo que esto lo tiene al 18 segundos, o sea, no sé por qué, pero esto va muchísimo peor, va a ser empeorar muchísimo, muchísimo la construcción y todo, la amortiguación. esto se refiere de que eh, nosotros al mover el joystick a los 0,18 segundos va a contestar el videojuego, por ejemplo. Yo construyo algo y, y va a tardar 0,18 segundos en mover la cámara. O sea, es bastante. O sea, yo lo pondría sinceramente 100% al 0,00 segundos. Lineal, asistencia apuntado al 100%, como mínimo al 96. El 96 lo digo por, lo, por si se mete en una caja o algo. El 96 va a ser que apunte un poco menos al jugador y tú puedas manejar más a, eh, para que vaya la mira a la cabeza. Pero bueno, yo no así la dejaría al 100%, 100%, ¿vale? 100%, 100%, grande, Brian. Bueno, sigamos. Eh, chavales. Aquí, como iba diciendo, 14% el joystick izquierdo, incluso la bajaría al 11%. 11% en el joystick izquierdo y en el joystick derecho al 8%. Súper importante. Y pedal de control desactivado. No sé por qué se me mueven las cosas estas. Es que de vez en cuando, cuando estoy moviendo de los ajustes, se me cambian las cosas. Bueno. 11%, 8% y desactivado el pedal de control. El pedal de control no sirve para nada, pero para nada, para nada, para nada. Simplemente para las palancas y todo eso, pero bueno, como nosotros no usamos nada, eh, somos de mando normal, somos pobres y ya está. Eh, poco más, si jugamos con un mando de PlayStation 3, pues... Eh, jugamos eh, con 11% en zona sin uso y 8% aquí en el joystick. Chavales, la música y esto eh, no tiene nada que ver. Aquí, chavales, como yo os digo, eh... Así lo tengo yo ahora mismo mis ajustes, ¿vale? Mis controles, mi configuración, mejor dicho. Edito con el panel táctil, ¿vale? No me gusta tanto porque no estoy acostumbrado, pero bueno, estoy, estoy notando buenos resultados también. Aunque tiene desventajas, eso sí es cierto, porque yo no juego cloud ni nada, estoy jugando normal. Bueno, más o menos, yo cojo el mando de una forma bastante rara. Esto es cloud, pero yo lo cojo una cosa así, en plan, como que la mano... Perdonen, la mano está como más arriba de lo normal, ¿vale? Nosotros jugamos así, pero yo lo pongo más arriba. Bueno, no sé por qué lo cojo así, es mi costumbre ya. Lo tengo el mapa aquí también, pero bueno, por el panel está y tal. Y lo típico, ¿no? Eh, construir con el R2, R1, L1 y L2 como siempre os digo. Cambiar material con la flecha de la izquierda, ¿vale? O con la flecha derecha y los pintar por pues lo mismo. El mapa lo saco con el... Eh, no, esto me he equivocado yo, ¿vale? Sin querer, no sé por qué lo tengo yo así, ¿vale? Seleccionador de gestos, o sea, no sé. Bueno, yo, sinceramente, os voy a ser sincero. Teniendo el joystick Roto como lo tengo yo, eh... sinceramente pondría la trampa, ¿vale? Porque es de los que menos utilizo. Pondría la trampa. Y aquí, chavales, eh... a ver qué podríamos poner aquí, porque no me gusta tener un botón para nada. Sinceramente, pero bueno, eh, como estáis viendo, que no se puede hacer nada. Bueno, sí, sí, sí se puede. Mover las caderas, en plan, rotar Aquí está, chavales, sí, sí Podemos rotar con el R también Pero bueno, ya eso lo veis como ustedes queráis, ¿vale? Aquí la zona sin uso y todo esto Bueno, chavales, lo importante era la sensibilidad De verdad, gente, que va a ir súper bien Y espero que les haya gustado la sensibilidad Si es así, decidme en los comentarios Si les va bien la sensibilidad, no olviden seguirme en Twitch y Youtube Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chavales, hasta luego